Hola, mi nombre es Laura Romano, soy profe de teatro, trabajo en la Escuela 7 de Urlingham, de Villa de Sei. Y la verdad, bueno, muchas gracias por este día porque lo estamos pasando buenísimo. Muchos desafíos, muchas cosas para compartir y mucha buena onda. Muchas. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Mara Cobusio, soy directora de la Escuela 23 de Urlingam, Primaria 23. Aquí me encuentro compartiendo un día hermoso en un día tan especial como el Día del Maestro, sabiendo que la educación la hacemos desde el corazón. Es la única manera de poder entender qué es educación. Todos los días dándoles a los chicos lo mejor de cada de uno de nosotros y brindando esa semillita en los niños para dejar una huella en su camino. Gracias a todos, un beso muy grande. Hola, buen día. Soy del Carmen Guajardo, directora de la EP 13 y 29 de Urlingan. En este momento creo que es cuando nosotros pensamos en nuestros niños, en nuestras docentes, en nuestras escuelas. Cuando supe que iba a ser directora, que podía acceder a ese cargo, para mí fue un desafío propio un desafío que es el día a día, conducir, gestionar, pero acá estamos y creo que es lo que me hace feliz y va a ser, es la meta de mi vida. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Primero, feliz día a todas las maestras y los maestros. Estamos acá en Ezeiza, en el Parque de los Derechos, esta oportunidad que nos da Juan Zabaleta del Ministerio, poder venir a festejar nuestro día, ¿no? Si bien yo soy profesor, profesor de Historia, pero bueno, somos todos docentes y acá digamos, con una gran vocación sobre la defensa de la escuela pública. Este día es muy importante en función de que un país sin educación y más con la educación pública como la tenemos, no tiene futuro. Hoy festejamos nuevamente otro año del desarrollo de la escuela pública, también con el acompañamiento de Juan, que fue importantísimo tanto en la Nación como en Urlingan. Y bueno, un día muy lindo, un día excelente para disfrutar y estamos acá entre compañeros. Así que, muy contento. Buenas, Buenos días, mi nombre es Valeria Esperanza. Soy directora de la Escuela Primaria 25 de la ciudad de Urlingham. Eh, bueno, la verdad es que el día que titularicé eh, mi cargo de directora de esta escuela, de jornada completa, supe que tenía mucho para dar, que quería cambiar la historia de esta escuela. Y, y bueno, y la verdad que con el apoyo eh, del Consejo Escolar, de, de las maestras, de otros compañeros directores lo estamos logrando. Y bueno, así que estamos felices de esta profesión. Me ha dado todo lo lindo, todo lo lindo que te puede dar un trabajo, eh, me lo dio esta profesión. Así que gracias, gracias. Hola, soy Adriana, soy docente jubilada del distrito de Urlingam. Me jubilé como directora de escuela primaria, eh, toda mi vida trabajando en las escuelas de Urlingan. Urlingan es mi lugar y para mí la escuela es el espacio de la responsabilidad y el compromiso en la garantía de derechos de niños y niñas, es el espacio de, del amor. ...es el espacio de la empatía entre todos los que habitamos la escuela... ...todos los que hacemos la escuela... ...y si bien estoy jubilada, yo siempre digo que nos jubilamos... ...pero nunca salimos del sistema, nunca nos vamos de la educación... ...y de las escuelas y ahora mi paso sigue, mi, mi recorrido, mi trayectoria... ...sigue en la Universidad de Urlingan, que gracias a las políticas públicas... ...que se implementaron eh, en los últimos años... Eh, pudimos tener universidades en los barrios, a mí me dio la posibilidad de seguir estudiando. Bueno, buenos días, mi nombre es Ariel Segade, profesor de historia y director de la escuela secundaria número uno, más conocida como Esteban Echeverría de Urlingham. Educar, bueno, la tarea de educar, la tarea de la escuela pública, la escuela pública es fundamental, la defensa. Es clave si queremos tener una sociedad más democrática, más igualitaria, más inclusiva. La escuela pública es el principal camino, la principal puerta hacia todos esos temas que queremos lograr, que queremos alcanzar. Así que el, la, escuela es, eh, la escuela es la representatividad del de, eh, modelo político en el cual nosotros queremos llegar, queremos conquistar y queremos lograr. El, es, esa política, esa inclusión se hace a través de su primer escalón, es la escuela. Así que por eso la defensa de la escuela pública es clave, es fundamental para una sociedad un poquito más justa e igualitaria. Muchas gracias.